Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles De la semana del día, lunes 24 de mayo Al domingo 30 de mayo del año 2021 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien Pues yo les puedo comentar de mi parte Que la semana pasada sí fue algo difícil Porque fallecieron, no por COVID este, cuatro amistades de la familia y sí fue como que ya no, pues ya fue suficiente. Y este, y pues sí es un poquito doloroso, sobre todo con dos casos donde fue sorpresivo. Pero bueno, este es parte de la vida y este pues nos tenemos que acoplar a las situaciones, ¿no? Y apoyar a los que están aquí y están sufriendo este más la pérdida que, que uno siendo amigo de esta persona que falleció entonces bueno, espero que estén todos bien este, y vamos a empezar con la lectura y mientras voy mezclando las cartas estas de acá que son de la Virgen María de Doreen Virtue estas son las mías y estas también son de Doreen Virtue que son de la sanación con ángeles Este pues puedo ir platicándoles un poquito entonces bueno este, estoy contento porque quedé seleccionado, preseleccionado, para una competencia de arte que se llama figurativas, que es en España, y tiene un renombre internacional, y este, pues me da mucho gusto haber llegado a ser preseleccionado, entonces bueno, el próximo lunes, si todo sale bien, voy a mandar el cuadro a España, que también no es nada sencillo, porque la Unión Europea no acepta la madera del bastidor que tiene que estar tratada este, químicamente o horneada para que no tenga ningún bicho o cosa que pueda causar un problema de infestación en Europa entonces bueno eso se tiene que dejar hacer con un certificado y ahorita estoy en esos trámites y bueno creo ya poder mandarla la próxima perdón la próxima semana y ya por, no, no sé la fecha, en junio o julio, por ahí, este pues ya me enteraré. Si sí, pasé a, a la siguiente regta, donde hay como el primero, segundo y tercer lugar. Y menciones honoríficas. Entonces, bueno, pues contento en ese sentido. Y este fin de semana, viernes, sábado y domingo, estoy tomando un curso eh, virtual, un taller virtual con el... Y yo considero el maestro de maestros, José Luis Corella, un pintor español también. Y bueno, este va, creo que será el último taller online que tomo. Y, y bueno, pues muy contento en todos esos sentidos, que se está moviendo un poquito la situación. Muy bien, empecemos la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Entusiasmo. Entusiasmo. Ent Enthusiasm. Entusiasmo. Este también salió hace poquito, hace como tres semanas, creo. Y dice: Whatever I am most passionate about is the direction I follow. Eh, lo que más me apasiona es la dirección que voy a seguir. Es lo que dice la carta. O sea, en pocas palabras, lo que apasiona es tu, tu camino, tu vereda, lo que. Estás destinado a hacerlo, ¿no? deberías de hacerlo Y hazlo con entusiasmo obviamente Bueno veamos Para el día lunes y martes la carta dice Belleza Es el Arcángel Jofiel Y dice Arcángel Jofiel Reconoce la belleza Tu belleza, la naturaleza Una pintura, o sea la belleza De, una natura, de la naturaleza La belleza de una pintura La belleza de la música, de la vida misma la belleza es una expresión de Dios como lo eres tú. Entonces, bueno, la belleza se encuentra en toda la creación y este, pues hay que saber percibirla. O sea, eso tiene que ver un poquito con una gratitud también, ¿no? La postura de pues agradezco lo que tengo y no estar como que pidiendo más, sino ser agradecido lo que he dicho muchas veces de que tengo un techo encima de la casa, de que tengo que comer, que tengo internet, es más con este aislamiento ¿no? que me hace sentir este, pues, un poquito más social con estos cursos que hay ahorita en Zoom, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, este, agradezco y veo la belleza en ello. La belleza, por ejemplo, de, las, del, no sé, de la tecnología de tener un teléfono celular, de las aplicaciones de esta comunicación, ¿no? Que bueno, pues hace, no sé, tres, tres décadas pues no, no existían y este era así como que algo muy futurístico. Bueno, pero el miércoles y el jueves la carta dice Respeto. Esta es la carta del arcángel Raciel, que es uno de los arcángeles de la muerte y dice respeto el libro albedrío de los demás y el mío esto me recuerda mucho a las elecciones que se acercan el 6 de junio aquí en México porque eso se está volviendo muy polémico dice Raciel como regente de las almas ayúdame a respetar esta situación y decisión me respeto pues bueno yo en mi caso este, trato de ser íntegro y eh, cuando tomo decisiones pues igual que sean decisiones íntegras o sea que vayan de acuerdo del dicho al hecho ¿no? que tanto lo que se dice pues se haga y, este, y pues por lo mismo respeto mi, mi ideología, mi modo de pensar y me doy a respetar con los demás ¿no? y ahora si sí, a los demás hay veces que de veras <risa> dices no entiendo el mundo pero pues hay que respetarlo, ¿no? Este, yo en ese sentido a veces soy un poquito un alma conservadora. Por ejemplo, yo a los tatuajes, si, si veo un tatuaje, pues al fin y al cabo es como una pintura en una piel, ¿no? Pues se debería de pensar que lo, lo, me gusta o lo admiro, pero en realidad no. De manera muy personal, a mí la verdad la piel me encanta como es y no me gusta que le agreguen algo. Pero respeto a la gente que se tatúa. Este, y pues es ya decisión de cada quien y muy individual, ¿no? Y si ves un partido de fútbol, ves yo creo dos terceras partes de los jugadores de fútbol están tatuados Y Beckham, por ejemplo, bueno, pues los antebrazos ya es una plasta ahí de color azul, ¿no? Que se ve de lejos A mí en lo personal no me agrada, pero bueno, pues es su cuerpo y pues que haga con él lo que quiera el señor, ¿no? Entonces, bueno, respeto su decisión y, y ya este, entonces bueno, esto, esto es lo que tiene que ver con el respeto ¿no? todos tenemos opiniones y muchas veces muy diferentes ¿no? es igual si le ponen un no me gusta a los videos ¿no? pues respeto a la decisión esa persona tenía tal vez una expectativa diferente y no la cumplió el video y pues por eso no le gustó ¿no? pero pues igual sé que la persona tiene todo el derecho de no ver el video, de no este suscribirse al igual que lo tiene para suscribirse y ponerle un like entonces bueno eso para mí es el respeto ¿no? tanto propio como de los demás y por último viernes, sábado y domingo la carta dice niños entonces, ya cuando la veo nada más es así como despreocúpate lo que dice la carta dice ¿no? Arcángel Raguel el de la amistad sé como los niños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 De hecho ahorita estaba tratando de recordarme de la carta aquí de que decía padre de la semana pasada. Y pues sí, tuvo que ver un poquito con mi papá la situación, que yo ya sabía por dónde iba. Entonces bueno, este vamos a ver cómo, cómo prosigue el asunto. Ahí les contaré. Y bueno, por último, esta carta. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. Naturaleza. carta, nuevamente una gladiola, entonces bueno para mí la gladiola tiene que ver con Gabriel, con la verdad con la honestidad con la pureza del corazón entonces bueno la naturaleza como madre naturaleza no como lo que tenemos este, de disfrutar eso a, hasta este, nuestra propia naturaleza ¿no? que es pues la verdad muy parecida a la de los ángeles o debería de serlo, ¿no? deberíamos de saber que ya somos este seres de luz, seres este casi divinos, ¿no? e, e interactuar de acuerdo a ello. Y es donde digo ¿no? del respeto y de lo humano, que a veces como en la guerra que hubo ahorita este en Israel con los palestinos dices otra vez, Dios mío, o sea ya desde los años no sé cuándo empezó la primera, en los sesentas, los setentas, este no sé cuántas ya ha habido, ¿no? Así como que allá por favor, porque no nos podemos llevar bien, no entiendo toda la situación y la dinámica, pero igual que lo que decía con las vacunas, no es para que ya estuvieran liberadas y fueran gratuitas y universales para todo el mundo. Y que no se estuviera especulando tanto con las ganancias y la visión económica y donde lo económico pues sí es importante pero no, no llegar a predominar yo la verdad con el dinero por ejemplo veo el dinero como, como un objeto energético que pues, llega a mí y se lo pasa a otra persona y es como una energía que se está repartiendo, ¿no? Y por más movimiento que tenga, más movimiento va a tener. Eh, es un poquito como lo que decía del universo, ¿no? Si yo grito María, pues el universo responde, María, María, María, ¿no? Es lo mismo, si yo genero más dinero y lo invierto en, qué sé yo, ¿no? Desde productos a servicios, a lo que fuera, y compro cosas o servicios, pues está generando empleo, lo cual también está generando dinero para que estas personas tengan con qué comer, etc. Entonces es algo que se va multiplicando, ¿no? Pero para mí no es... Uh, siendo algo físico, no es así como que, ¡ay, necesito tener mucho de esto! Porque entiendo de que si, si, si hay mucha circulación de esta energía pues se va a ir multiplicando, entonces es algo normal que se vaya multiplicando, ¿no? igual pues desde el punto de vista negativo, no, si hay un momento donde hay escasez y donde pues, está mal, entonces como que eso te va también llevando en una espiral hacia abajo, y ahí es lo difícil sacar C1 de esa situación y, y, y, y darle la vuelta a la situación. ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la naturaleza. Ahora sí que pues ya aquí en México está mejorando la situación en cuanto al COVID. En Argentina leí que está agravada, este, que lo siento mucho, que también con la vacunación en, en Argentina están muy lentos, que apenas llevan de 60 para arriba. Entonces, bueno, ahí pues nuevamente la carta ¿no? del respeto, tener un poquito de paciencia, ya llegarán a donde estamos nosotros, ¿no? Y nosotros no estamos donde está Estados Unidos, que Estados Unidos ya prácticamente en junio yo creo que sale ya de la vacunación por completo, porque se lo propuso Biden para el 4 de julio en su Día Nacional, tener vacunada a toda la población, por lo menos a todo, todos de 12 años hacia arriba, ¿no? Y pues, no sé, la población de Estados Unidos son cerca de 300 millones de habitantes. Entonces, bueno. Este, a lo que quería llegar es si te es posible salir a la naturaleza hazlo este, si no puedes por esto del confinamiento este, y estás en un departamento pues seguramente has de tener dos o tres plantitas pues entonces igual ¿no? genérate esa sensación de bienestar cierra los ojos ubícate en un bosque, en un parque, en la playa y uh, la mente es sumamente poderosa este, es lo que hacemos en las meditaciones no hay, un, hay una práctica en la que te piden cerrar los ojos y uh, ahorita lo puedes hacer por ejemplo imagínate un limón un limón verde y que tienes un cuchillo y vas a cortar este limón y ya una vez cortado lo vas a exprimir encima de tu boca ahora cuando este ejercicio la gran mayoría de la gente empieza a salivar, es tal el poder de la mente que no sabe distinguir entre esta, este ejercicio de imaginación y la realidad misma, es igual de potente, entonces bueno, este, utiliza tu mente en ese sentido siendo tan poderosa, de visualizarte en la naturaleza con esta alegría y bienestar y esta conexión si es que no lo puedes hacer, ¿no? Muy bien, yo creo que las cartas están muy claras, mantener nuestro entusiasmo en alto, gozar de la belleza de la vida, respetar la diversidad de la humanidad, igual que estamos en muy diferentes estados este, emocionales, espirituales, culturales, este, políticos, económicos, o sea, de todo tipo. Y bueno, que nos relajemos, que todo va a estar bien, ¿no? Como los niños, que soltemos, juguemos, seamos nosotros mismos nuestra propia esencia. Deseo una muy bella semana, agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor, hasta la próxima ocasión, namaste